Sobre campana Y sobre campana una Pasó más a la ventana Y eres anillo en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles toca, que no la vamos Recogido tu rebaño donde vas mi pastorcito? Voy a llevar a portar que manteca y cae, Belén, campanas de Belén Que los son que no toca, que trae Campana sobre campana Y sobre campana sobre el campano dos Deja su mochila ventana Vuelve ese niño en el pueblo campanas de Belén Que las ángeles toca que no iban un ser Caminando a medianoche Donde caminas pastor Me llego al niño Que más mi corazón, murió mi corazón Vuelen campanas de Belén Que las ángeles toca que no iban un Campanas sobre ¡Ah, ah, a la ventana, eres un niño ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Que ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! que ah ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! mi ¡Ah! ¡Ah! Que ¡A! ¡A! ¡Ah! ¡A! ¡A! que no ¡A! ¡A! novela, ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A! ¡A!